Dicen No te lo por mí Yo solo quiero verla feliz Porque las cosas tienen que ser así Si estás está mal, tú te lo merecís Que ya es de la vez que te vi No te preocupes Que estás aquí, cuando se ocupa Yo me tenés como una puta Porque está para mí, a mí me amable tú es una guaquera que yo le guste Porque yo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 no te preocupes, que te preocupes, son los escupes. Sabes que me tenés como una pupre, pupre. ¿Para que te mí a mi mamá en la estute? Es una huequera que yo la guste porque yo soy cutte. Si la buscaría hasta no mal por el que discute La vez más mi corazón cutre. Hace llorar como a que me gusta. Nada más, pa' más que lo intente. No te preocupes, no te preocupes. Tengo un futuro opulento como a mierda Pero con yo estoy llegando al to-to Me llaman, yo llego alto No tengo nada que hacer por allá Este amigos es mal Tú no tienes nada que hacer por acá Te tengo un regalo Una fotito de los dos caminando por el centro Tomado de la mano La tengo guardada con amor Pero tengo que ligar Que eres yo porque esa no es mano, mano Yo quiero mano, manos, mano Yo quiero dos manos, mano, mano Yo quiero tu mano. This <laughs>